del de lenguaje bien mm, bueno, cuando hablamos de eh, lo primero eh, en términos de evaluación del lenguaje ¿sí? eh, se suelen utilizar baterías del lenguaje, o sea, conjunto de tareas, por lo general esas, tare esas baterías implican eh, tare eh, tareas para denominar es decir, para decir el nombre de objetos, tareas para eh, tra eh, tratar de analizar el discurso, como por ejemplo comprensión de frases, frases con diferentes gramáticas, tareas de eh, repetición de palabras y de no palabras y cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que por lo general se evalúa? Eh, se, lo, se evalúa siempre se evalúa el lenguaje expresivo el lenguaje comprensivo, la repetición y la denominación, más algunos componentes de lectoescritura ¿sí? eh, dentro de los componentes expresivos del lenguaje se suele tener en cuenta por un lado, la amplitud del lenguaje espontáneo o sea, eh, en términos léxicos en términos de fluidez, en términos gramaticales, en términos pragmáticos ¿sí? la estructura sintáctica y gramatical del lenguaje. Entonces, si, si hay, por ejemplo, agramatismos o disgramatismos, recuerden que A es una alteración adquirida, DIS es una alteración del desarrollo. Entonces, si el lenguaje, por ejemplo, hay problemas para, la, para formular verbos, para hacer los verbos, ¿sí? en lugar de decir, eh, eh, él, eh, él está morido, por ejemplo, dicen los niños, ¿Sí? Entonces, para usar verbos no regulares, eh, entonces eso sería un, eh, una, un error gramatical, una, un error, una parafasia gramatical, o, una, un o algo como un error paragramatical. Bueno, la fluidez verbal, en términos de si sí, el lenguaje. Eh, es fluente o si es trabado, si tiene o sea, la cantidad de palabras por unidad de tiempo. Muchas veces se analiza así, cantidad de palabras enunciadas o dichas dentro de un minuto. Si esto puede cambiar en términos de la, de la complejidad del discurso, el contexto y del, del lengua, del habla, del, de la lengua misma. Si, si en, en el idioma. La prosodia, la estructura melódica, la estructuración sintáctica, la gestualidad, bueno, etcétera. En términos comprensivos, se suele evaluar la comprensión auditiva, de la, por ejemplo, el seguimiento de órdenes, ¿sí? Ah, cierra la puerta, ¿qué día es hoy? ¿Dónde estás ubicado? ¿Cómo te llama Un discurso, preguntas fáciles de comprensión. Eh, cambios en la... si se si, si perciben los cambios en la, en la entonación y la prosodia. Y, eh, por ejemplo, la comprensión de, en refranes, en metáforas, ¿sí? Por otro lado, la repetición de palabras y no palabras, la repetición de oraciones, la repetición de sílabas, la discriminación de sílabas, la discriminación de fonemas, todo esto se evalúa en el lenguaje. Por último, la denominación. Entonces, eh, denominar es presentar objetos, por ejemplo, en el mundo real o a través de una lotería, ¿sí?, te señalan o pedirle a, o, o, o a las personas que señalen, señalame dónde está la puerta, señálame dónde está tal cosa. ¿sí? Ya con eso en mente, pues eh, ahora sí podemos hablar de las alteraciones del lenguaje. No hay preguntas hasta el momento. Cuando hablamos de las alteraciones del lenguaje, tenemos que tener en cuenta eh, que muchas de, de la categorización de las alteraciones. Eh, dependen de, del modelo que se esté utilizando, ¿no? Entonces, si utilizamos modelos clásicos, pues usaremos una categorización mucho más clásica. Si usamos modelos computacionales, bueno, etcétera. O sea, eso depende mucho del modelo que se esté utilizando. Eh, y pues acá dividimos en, en alteraciones tanto del desarrollo como alteraciones adquiridas, ¿sí? Las alteraciones... Un segundo y yo les eso acá. Ok, dicen alteraciones. Entonces, tenemos alteraciones del desarrollo. Por ejemplo, tendremos que yo acá no... no eh, eso, eso lo ven ustedes con más detalle cuando vean neuropsicología clínica, si ¿sí? no se preocupen, que la, la, la intención de este curso no es presentar lo clínico, sino más lo cognitivo, ¿sí? Entonces, las alteraciones del desarrollo tenemos, por ejemplo, las principales que son las disfasias, que serían alteraciones mucho más graves, que comprometen más el funcionamiento comprensivo o expresivo, alteraciones más globales en los componentes fonológicos, léxicos y semánticos del lenguaje. A eso, eh, a eso se le llama una disfasia. ¿sí? Por ejemplo, alteraciones en el procesamiento, eh, en la fluidez verbal, como las disfemias. ¿Sí? Pues, y esto, esto son alteraciones un poco más centrales, pueden haber alteraciones periféricas que son más del de orden de lo, de lo no como las disartrias, ¿sí? para la articulación del lenguaje, las disglosias, etc. Las disfemias, que es el, el tartamudeo. Son fallas más grandes ¿Listo? Bien. Y en, y, en, y en adultos o niños, las ya las, las alteraciones adquiridas van a ser las afasias. ¿Listo? entonces Para que, nos, para que lo tengan claro. Y las afasias, pues ahí dependiendo del modelo van a haber diferentes tipos de afasias para clasificarlas. Muy bien. Y eh, ya el, eh, lo que me preguntaba hace un rato, creo que era, Nicolás, Sebastián, sobre el síndrome de desarrollo del, del, del gramatical del lenguaje, que era este que se trabaja en la lectura, me decías que no, muy, no entendías muy bien los ejemplos para el español, Sebastián? Sí, sí, sí, que pues, no sé, ahí en la lectura, pues, hablaban, creo que de italiano y de otros lenguajes que, pues, se presentaba, pero, pues, no no sé entonces sí. cómo, pues, tal vez se presentaría ese tipo de alteraciones. Sí, ¿eh? sí. lo que hablaba es que se pueden hablar presentar sí, síndromes eh, de alteraciones en cualquiera de las tres vías, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una alteración típica en, en, en la vía, en el desarrollo de la vía fonológica, ¿sí?, puede ser, puede llevar a una dislexia de tipo fonológico, y serían, por ejemplo, niños que no, no logran discriminar a eh, dislexias, eh, que no logran de, de, eh, diferenciar fonemas similares, palabras con fonemas similares. Entonces, yo te digo a ti que le des un golpecito a la mesa cada vez que yo, eh, que yo diga dos palabras que suenan diferente. ¿sí? Entonces, digo, por ejemplo, la palabra dado, dedo, ¿Sí? La palabra palo, palo, Entonces, ahí, ¡pa! le das un golpecito a la mesa. Entonces, ahí eh, puedes percibir adecuadamente los fonemas. ¿sí? O te digo que por favor me, me repitas fonema por fonema o leas fonema por fonema tal palabra. ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, alteraciones. Si no lo logras, ¿sí? o si lees alteración, alteraciones, alteraciones. O alteraciones o cosas así por el estilo Pueden haber problemas de procesamiento fonológico Que lleven a dislexias fonológicas ¿sí? Eso sería una alteración eh, Del desarrollo del, del componente fonológico Ya el componente gramatical Pueden haber personas que tengan serios problemas Para, por ejemplo, producir eh, eh, Palabras derivadas con, con, alguna, con alguna raíz O entenderlas ¿sí? Entonces eh, Por ejemplo, perro Sí, perro. Entonces, sería como la, la raíz del perro. Esto puede decir perrito, perrote, perrucho, eh, perrear. Sí, te, si el niño no logra entender o no logra producir ese tipo de palabras derivadas, pues tendría problemas en el análisis morfológico. O pueden haber problemas de desarrollo gramatical. Sí, entonces, donde hay serios problemas para el uso de los pronombres, donde hay serios problemas para el uso de, la, de, de los sustantivos, de los adjetivos, de los pasados, de los futuros, para armar las frases. Eso va a llevar pues, a dificultades muy complejas, nosotros los llamamos disfacias, entonces ahí se eh, analiza bien cuál es la vía alterada, eh, análisis un poco más, desde, lo harían los fonodiólogos. eso es una tarea más del fonodiólogo o del lingüista. Y en términos de, de, de, de, de cuáles serán los errores y qué se podría hacer para la rehabilitación, ¿no? Entonces, tan pronto se detectan que la persona está utilizando mal, por ejemplo, las reglas para hacer los verbos o que no logra producir o, o comprender ciertos eh, fonemas, entonces se remite inmediatamente al fonoaudiólogo. ¿Sí? Eh, Sebastián, ¿es un poco más claro? Sí, muchas gracias. Listo. Natalia. Hola, profe. Eh, yo tengo una duda. Por ejemplo, los niños cuando están expuestos a varias lenguas, a varios idiomas por los papás, por ejemplo, en el caso de que los dos papás hablen un idioma diferente e incluso el niño vive en un país donde se habla otro idioma, ¿esto sí. hace que a ellos se les facilite todo el tema del lenguaje en el, en el desarrollo o por el contrario les no. causa más como problemas y los puede llevar el, a interacciones? Depende, depende, depende de varias cosas. <risa> y en la medida en que, en el que ustedes más comprendan son fenómenos, se darán cuenta que es más difícil hacer reglas generales, o sea, para todos los casos. ¿sí? Entonces aquí cada vez uno tiene más es esta, como esta eh, relatividad. Entonces, por un lado, depende de la edad del niño y de la edad en la que fue expuesto. Entonces... Durante, los primer, durante el primer año de vida hay un desarrollo muy importante en componentes fonológicos y el reconocimiento de los fonemas de la lengua materna. Es un niño que se ha expuesto a una amplia cantidad de fonemas, entonces esto puede favorecer que más adelante reconozca todos esos fonemas. Entonces esto le daría una facilidad para aprender una segunda lengua en términos de el reconocimiento de las palabras, léxico, y el reconocimiento de los fonemas, fonológico es tanto de la exposición a, varios, a, una, a, a una riqueza fonológica y léxica, pues facilitará la adquisición de, esa, de, de, de esos componentes de las dos lenguas. Pero resulta que no todas las lenguas son solo fonemas y palabras, con muchas personas que tienen que aprender, una segunda lengua es aprenderse las palabras o escucharla ¿no? Lo más complejo es usarla. Y ya dijimos que el uso es gramática, ¿no? Y sintaxis. Entonces, ¿cómo se debe hablar? ¿Dónde se debe hablar? Y, bueno, de eso depende también la comprensión, ¿no? Y resulta que depende cuáles sean las dos lenguas. Si las dos lenguas son dos lenguas con gramáticas y sintaxis similares, entonces no habrá tanto problema, como lenguas romances, como lenguas latinas, como sea, que tengan una sintaxis y una gramática similar. Pero si las lenguas, como sea el inglés y el español, por ejemplo, tienen sintaxis gramáticas muy diferentes... Esto puede generar serios problemas para el aprendizaje de las dos lenguas y por lo tanto se va a aprender una lengua deformada. ¿sí? Y cuando se tenga que usar un lenguaje académico, cuando se tenga que usar un lenguaje un poco más riguroso, más puro, eh, para en cada uno de los dos contextos va a ser muy difícil respetar las la, la, la, la gramática, que es un yace a cada una de las lenguas, ¿sí? que es el problema con muchos inmigrantes, que es lo que ven en películas, ¿no? que mezclan horribles los dos idiomas y terminan no hablando ninguno, ni español ni inglés, sino no hablan un híbrido. ¿sí? Pero igual bueno, eso hace parte como las dinámicas de transformación de las lenguas. Y Ahora... Esto para una persona en general, pero como sabemos que no todos somos iguales, pues hay variaciones genéticas y epigenéticas que llevan a, a, a diferentes sensibilidades y a diferentes trayectorias. Hay personas, por ejemplo, que se les va a dificultar percibir los fonemas. Y si tú eres una, si tú, por tu genética o por el maltrato, o por la nutrición o por algunas condiciones socioculturales de crianza, se te dificulta percibir fonemas y estás expuesto a una segunda lengua, se te va a hacer todavía más desafiante. Entonces, se van a explotar y se van a exacerbar los trastornos del desarrollo del lenguaje llevándote a alguna de, esas, de estas trastornos que estoy mencionando de arriba. ¿Sí? Entonces, esto no es para todo mundo. Entonces Si eres vulnerable, no es bueno. Si no eres vulnerable, es bueno para una cosa, pero no para otras. Sí, en términos ya de funciones no lingüísticas, aquí hay de todo. Algunos estudios, pero me parece que las metodologías no son buenas, tratan de llevar a que el aprendizaje temprano de una segunda lengua favorece las funciones de, eh, ejecutivas, pero no todas las funciones, principalmente las funciones con memoria de trabajo, ¿sí? como más de control cognitivo. Sin embargo, esos estudios me parece que tienen sesgos enormes metodológicos la, no, no, la metodología no está bien hecha y segundo, tienen intereses ocultos uno se comienza a encontrar después que muchos de esos estudios fueron hechos por personas que querían montar institutos eh, bilingües y uno, ah, pues claro ¿no? Y, y, o sea, es, o, o, es, no hay que confiar, o cuando uno va al jardín bilingüe y le dicen, no, mire, tal estudio dice que los niños, son más los niños con, segundo, con dos idiomas son más inteligentes sí, pero muéstrame los que dicen lo contrario que también son muchos sí, entonces aquí hay de todo Sí. Hay estudios que muestran que sí, que un aprendizaje en una segunda lengua temprana favorece, cier desarrollo de ciertas habilidades de fluidez mental, pero hay estudios que muestran que, que el aprendizaje temprano en una segunda lengua puede entorpecer el desarrollo gramatical, el desarrollo de la inhibición y la regulación, puede hacerte más impulsivo, más inatento, que el desarrollo temprano en una segunda lengua puede generar ansiedad, e incluso trastornos de la conducta, entonces hay de todo, ¿no? O ahí sea, qué decisión se debe tomar? Pues, depende para qué. ¿Para qué quieres una segunda lengua? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es, y cuál es el afán? Igual después la puedes aprender. Y la historia de tu familia, la historia del niño, bueno, hay que tomar en consideración varias cosas, mejor dicho. O sea, eso de que toda la educación debe ser bilingüe, no lo creo que sea necesario, ¿sí? sí pero que sí necesitamos una buena cantidad de población bilingüe, sí es importante. Entonces, ahí, Bueno, ahí no es fácil responderte. ¿Listo, eso, Natalia? Creo que Serna. ¿no? Sí, profe, gracias. Sonia. Y profe, con esto que decía, digamos, en el caso en el que de los niños que nacen con un con padres pues, de diferentes culturas, no sé, un papá latino y no sé, una mamá estadounidense o, o inglesa, eh, ahí digamos que es menos como, por decirlo así, la o sea, es como más natural la exposición, ¿cierto?, digamos, o no sé si digamos eso tiene aún más repercusiones como que los padres hablen en, en los ambos idiomas y intenten enseñar como ambos que eso a veces ocurre es como no lo que ocurre con sí el, con los niños. Eh, eh, es lo que te acabo de decir o sea tiene que ver con la familia o sea con la cercanía de los dos idiomas también tiene que ver un poco como con el nivel eh, el nivel no sé si académico, no sea como... La estructura, sea, por ejemplo, hay, hay familias que dicen que tienen como horarios, ¿no? Pues en este, en este horario vamos a hablar solo tal idioma y, y, y corrigen adecuadamente al niño en cada uno de los idiomas, ¿no? O sea, le dicen, tú tienes que aprender a hablar bien cada uno de los idiomas. Eso es diferente a si te mezclan y te bombardean con los dos idiomas al mismo tiempo, que es lo que pasa en la mayoría de los inmigrantes, ¿sí? Es diferente si solamente lo hablas o si los hablas y los escribes, ¿sí? Eh, entonces, lo, lo ideal sería que se hablaran, se escribieran y que cada vez que se use cada idioma, se use solamente cada uno de los idiomas sin mezclarse. Eso sería lo ideal. Sí, Pero yo, pero eso no se le da a todo el mundo, como ustedes. ¿sí? Y que los idiomas sean más cercanos. En últimas, también acá hay es bueno estarse asesorando. Si tú ves que el niño comienza a tener problemas léxicos, semánticos o del desarrollo del lenguaje, pues es mejor que se haga una valoración para ver si hay que hacer algún ajuste en la crianza. ¿Qué es lo otro problemático y que se, que se ha estudiado bastante? Es cuando en casa se habla un idioma y en la escuela otro. Esto muchas veces conlleva a serios problemas de comunicación intrafamiliar. Dime, Camila. Hola, profe. No, pues yo solamente como que quería contar como una experiencia. Y es que um, con mis primos, pues pasó eso. Digamos, ellos cuando eran muy chiquitos, pues mi primo tenía cinco o cuatro, uh -huh. y mi prima tenía apenas como tres años. Sí. Ellos se fueron a Estados Unidos, y pues pasó algo pues muy curioso. O sea, mi primo es muy inteligente, y mi prima también. Pero, digamos, um, cuando ellos fueron creciendo, y pues nosotros íbamos y hablábamos con ellos, eh, mi prima, pues le pasaba que ella traducía las palabras literalmente al español. Uh -huh. Entonces, pues cuando, se, cuando ella hacía como la traducción en su cabeza literal, las palabras no, como que no cuadraban con la oración. Entonces ella uh -huh. a veces decía como, eh, pues como por ejemplo, morido, decía así, y nosotros la mirábamos y era como, no, eso no se dice así, ella dice sí, porque tú lo traduces la muerte del inglés al español y se traduce así, y, ellas como, y nosotros como que le teníamos que explicar que no, porque tenía que como que hacer como eh, la conexión de las palabras y todo eso, y a mi primo también le pasaba mucho eso, pero pues él como que sí si sí, lo busco cambiar y como que adquiría como palabras. Mi familia es costeña, entonces él adquiría palabras del léxico costeño Ajá. y las como que las, o sea, hacía como un revuelto de inglés, español, costeño, <risa> y así, pero como que eso sí nos pasó y ellos, pues ahorita se mudaron a Colombia y como que, pues cuando veían español, como que ellos vieron español. Entonces, ahorita que ya hablo, hablo con ellos, pues me di cuenta que. Eh, al menos mi prima como que cambió mucho la, pues, la forma en la que hacía como... Eh... El léxico y la fonología claro. es lo más fácil de, de, de, de ajustar y de adaptar, ¿sí? Las cosas que sí tú vas a ver, y van a pasar décadas y van a seguir habiendo y, y van a continuar ocurriendo errores, van a ser gramaticales. Ponle cuidado, de verdad, es que eh, en algunos momentos se les van a decir como que no, esa frase como que tiene algo raro, ¿no? sí. Eh, y lo otro, porque eso se desarrolla muy temprano, eh, la, la gramática, porque es que pues, por más que uno estudie inglés, muchas veces le dificultará muchísimo usar una gramática del otro idioma. Eh, lo otro que puede ocurrir, y ya puedes usted tú jugar a ser, a, a, a ser neuropsicóloga y con ellos, es eh, la, eh, la, la comprensión de frases con gramáticas eh, más complejas. ¿sí? Es, es, tú, por ejemplo, eh, eh, eh, Juan y yo fuimos de paseo y, no sé, y, eh, algunos comieron qué, y otros comieron tal cosa, y después, bueno, ¿quién comió qué? ¿Quién, quién hizo tal cosa? Uh, y se pueden comenzar a patinar, porque ya la estructura gramática les dificulta la comprensión. ¿Sí? El libro ha sido leído por el niño y la niña, ¿sí? Eh, o el, yo, eh, el carro fue conducido por mi mamá. Entonces, ¿Quién condujo el carro? Eh, por el estilo, no son fáciles de entender si tú no manejas muy bien la gramática de un, del otro idioma. Bueno, vamos a hablar entonces de las afasias para salir de esta parte ya del lenguaje.